Estilócrata, bienvenido a Estilocracia, tu canal de moda, urbanidad, poder, salud y bienestar de siempre. ¿Tener hambre es algo bueno? Sea porque nuestro cuerpo nos avisa que es hora de buscar alimento, comer y seguir con la vida, o porque queramos cambiar de una situación a otra, crecer y desarrollarnos, es decir, hambre de poder, de mejorar, de salir adelante. Si sí es algo bueno. En Estilocracia te decimos 5 razones de por qué es así. No olvides suscribirte y darle like a este video. 1. Mejorar oportunidades. Hay mil historias de gente que se considera incompetente laboralmente, retrasada intelectualmente, absurda socialmente, se le discrimina y excluye. Si esas personas se quedan así, haciendo caso de las opiniones de otros, nunca saldrán de ese calabozo. Pero si esas personas tienen hambre de poder, si quieren salir adelante y se preparan aunque no haya oportunidades, cuando las haya, estarán realmente capacitados y tendrán otra opinión de sí y su vida. 2. Ser optimista y constante cuando todo es incierto y parece que no hay oportunidades, incluso hablando laboral o personalmente, tener hambre de conseguir lo que quieres es tu mejor aliado, ya que te ayuda a ser constante y optimista. Se ha demostrado que antes de decir sí, se dicen primero siete veces no. No lo tomes personal. 3. No te muevas de las oportunidades. Tener hambre te ayuda a prevalecer en una larga fila de comida, en un trabajo, en una escuela, en una cita. Cuando quieres conseguir algo, el hambre ayuda a permanecer. Una vez que te han visto que estás ahí, te buscarán. Sabrán de tu locura y capacidad. No lo dudes. 4. Ser único e individual. Sí, lo diremos otra vez. Tener hambre te ayuda a ser único e individual, a hacer cosas que nadie más es capaz de hacer. Te prepara en todos los aspectos. Te hace fuerte, constante y sabiondo. Te hace ser necesario, hambriento. Cuando la oportunidad se presenta, la gozas, la disfrutas. Haces ese momento único. 5. Tienes una grandeza dentro de ti. Si comienzas a imaginarte como un ser bendecido y favorecido para alcanzar tus metas y captas esa esencia, eso que solo tú eres, que posees una grandeza y una responsabilidad para manifestar eso, se sentirán orgullosos de ti. Estilócrata, estas son las cinco razones por las que vale la pena tener hambre. Jamás ha sido fácil conseguir grandes cosas, pero si tienes hambre, Puedes conseguir tus sueños y metas. Dinos qué piensas al respecto y cuál ha sido tu experiencia. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram para más contenido. Hasta la próxima. Carne tártara. Para la receta necesitamos carne de res en trozos, cebolla morada,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 y podemos acompañar con mostaza de John, ceniza de cebollín y pan.